Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Racha león para los bilbaínos. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras y por haber leído el libro. Bien, yo voy a decir unas poquitas cosas. En primer lugar, quiero señalar que lamento que en la edición catalana pues haya desaparecido el inmemorial de este libro. Este libro se ha dedicado, está dedicado a Pedro Arrupe, a Joan García Nieto y e Salvat. Y dice, nos ayudaron a creer en la utopía de la justicia cuando parecía desvanecerse y nos enseñaron a caminar atraídos por ella en la noche de la injusticia. Y a mí me parece que es justo y razonable recordarles a ellos que han muerto y que sin ellos sería difícil entender la historia que ha provocado este libro. ¿no? Bien, esto lo primero. Segundo, le voy a aclarar a Comín, lo del binomio. Como yo soy Bilbao, yo iba a ser ingeniero. Bilbao hace una buena carrera ser ingeniero, pero luego me dediqué a estas cosas. Y yo le llamo binomio porque eh, soy, tengo bastante una tradición calcedónica importante desde mi formación cristológica, entonces, soy justicia, son indivisibles, pero inconfundibles. Pero inconfundibles. Y por eso hablo de mi dominio Y dicho esto, pues digo algunas cosas del libro. Eh, el libro es una obra coral. Eh, lo ha dicho pues, Ignacio al comienzo. ¿no? Yo no he hecho más que... Yo he sistematizado, he ordenado, he armonizado una serie de fragmentos teológicos, un conjunto de fragmentos teológicos que el Centro de Cristianismo y Justicia pues, ha publicado a lo largo de, de 30 años. Aquí hay referenciados 182 cuadernos. Hasta el último cuaderno de diciembre del 2012 está referenciado en este cuaderno, también algunos tuyo. Y están además referenciadas todas las publicaciones mayores de cristianismo, excepto los papeles, porque ya esto sería imposible, hubiera sido imposible. Entonces, es una obra coral. Yo evidentemente, pues las he unido a mi estilo y a mi manera y en algún momento pues, he tenido que recurrir a algún retal teológico de mi propia cosecha pues, para completar el, el panorama. ¿no? Y en ese sentido, pues yo quiero decir, lo digo también en el, en el libro, en una carta final, que yo para mí ha sido una, una gran fortuna haber este, pasado por aquí el año 81, yo vine a Barcelona a hacer una tesis doctoral y eso me ha permitido estar en contacto con este centro y realmente, no solamente me ha provocado en mi reflexión teológica, sino me ha provocado en algo que para mí es mucho más radical y más importante que es en mi propia fe y en mi llamada a seguir a Jesús pues con, con la radicalidad del Evangelio que no tiene nada que ver con el rigorismo de la moral, sino con la radicalidad del Dios de la justicia. Y por eso hablo de la felicidad. Y por eso me parece muy importante que en esa exhortación a la que has hecho tu referencia del Papa, que yo no he escrito, obviamente, se empiece hablando de la alegría. no Me parece un tema muy importante. Bien, y me alegro mucho que este grupo de gente que ha trabajado aquí durante 30 años, pues haya con este PASPA haya pasado de ser una minoría desautorizada a una minoría autorizada. Esto siempre me parece muy importante. Y dicho esto, creo que hay que decir algo aquí que todavía no hemos dicho, y es que gracias a la Congregación 32 de la Compañía de Jesús, del año 1975, se entró en la, en la conciencia eclesial pues, eh, la idea de que la lucha por la justicia era una exigencia absoluta del servicio a la fe. Esto que dijo la congregación y que sigue, sigue estando en los textos de la congregación que se pueden encontrar en Google, se pone con relación tentadora y sale esto a pesar de los pesares pues no es una una especie de aerolito de un planeta extraño que cayó en el en, el, en la tierra de la iglesia católica, como algunos han pretendido decir, no, era, no fue una ocurrencia de arrupe que un día le dio una cosita, no es una estrella fugaz, sino que eso pertenece a la entraña misma de la fe cristiana. Y esto es lo que yo quiero subrayar aquí. Y además tengo que decir, porque a veces se nos olvida, bueno, se olvidan tantas cosas, lo ha dicho antes José Ignacio, ¿no? Esa idea nace del Concilio Vaticano II, y fijaros bien, en el texto final del segundo sínodo ordinario de la Iglesia Católica, el año 1971, que se titulaba Sacerdocio Ministerial y la Justicia en el Mundo, se afirman cosas muy semejantes a las que afirma la congregación 32, cuatro años más tarde. Lo que pasa es que estas cosas luego han quedado ocultas tras otro proceso eclesial, que, que se ha llamado de restauración, o como se quiera, donde se han primado otras cuestiones importantes seguramente pero que han colocado este tema esta cuestión pues en segundo plano y a veces pues ha sido descalificada me parece a mí que muy interesadamente. ¿no? y por qué voy a decirlo por qué la fe y, y el, el servicio a la fe y el servicio a la justicia pues es, es la cuestión decisiva del momento presente para la Iglesia porque en el tema de la injusticia nos estamos jugando la fe en el Dios cristiano, la autenticidad del Dios de la revelación judío cristiana Y yo siempre suelo poner este ejemplo pastoral, que a mí me llama, me gusta de, de contarlo. ¿no? Y una vez al año, más o menos, me suelo quedar un mes de párroco, porque el cura que es párroco, se va de vacaciones. Entonces, de vez en cuando, en ese mes, pues llega una pareja que dice que se quiere casar por la iglesia católica. Y se sientan allí en el despacho. Y yo pregunto lo primero siempre, ¿por qué os queréis casar con la iglesia? católica ¿Por qué os queréis casar con la iglesia? Y ¿No vais al ayuntamiento? Si lo importante es que os queráis. Entonces se miran, entre ellos, y el, el menos tímido normalmente dice esto, hombre padre, algo habrá, algo habrá. Y yo contesto, siempre, y si es malo, ¿Y si es malo? Es decir, algo habrá. Hombre, necesitamos la pieza clave del puzzle para ordenar la realidad. Y eh, Sin esa pieza clave, que es Dios, pues ese puzzle está incompleto y algo habrá. Y yo pregunto, ¿y si es malo? Si esto no es más que un Nintendo divino y Dios juega con nosotros todos los días para divertirse porque el sol había aburrido. Pero, claro, ya empezamos. ¿En qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? ¿En qué, ¿En qué Dios creemos los cristianos? Nosotros no creemos en el ensasé. Nosotros creemos en un Dios que ha irrumpido en la historia en Jesús de Nazaret y en su espíritu y ha irrumpido en la historia misericordiosamente para que los hombres y las mujeres tengan vida y la tengan en abundancia. En esto creo. Y cuando uno abre los periódicos todos los días o le despierta la radio, pues uno se pregunta inmediatamente, a ver, ¿dónde está ese Dios? por favor? ¿Dónde actúa ese Dios? ¿Dónde está presente ese Dios? Y por eso se ha dicho que la cuestión de Dios en el siglo XX y en el siglo XXI no es su identidad, sino su ubicación, su, el lugar donde se encuentra. Y yo además creo que el lugar donde se encuentra tiene que ver con su identidad, como voy a decir a continuación. Esta es la gran cuestión. Por eso, esta teología, la teología de cristianismo y justicia, la teología que yo he tratado de sistematizar, no tiene conclusiones morales que nos llevan a ser solidarios con los pobres o con las víctimas de la injusticia. No. Sino que el tema de la injusticia está en el centro mismo de la fe, ¿Por qué? Porque la injusticia al cristianismo no solo le plantea problemas con la caridad, sino con su fe y con su esperanza. La injusticia desacredita nuestra fe en Dios, o la idea del Dios en el que decimos confiar. La injusticia desacredita nuestra esperanza, en que otro mundo es posible. La desacredita. Y por lo tanto, tenemos una cuestión clave, fundamental, que no nace sin más de la increencia, que no nace sin más del secularismo y del agnosticismo, sino que nace del mal en el mundo, de la injusticia en el mundo. Y luego digo, luego que nace de, de la idolatría del mundo, que hace posible, de la idolatría del dinero, como acaba de decir el Papa en esa exhortación, que hace posible las víctimas de la historia. ¿no? Y por eso me parece a mí, que tenemos que reivindicar, porque hay que reivindicar nuevamente, que el servicio fundamental que tiene que hacer hoy la Iglesia es un servicio al mismo tiempo a la fe y a la justicia, y que eso constituye el centro mismo de la tarea evangelizadora. Evidentemente, esto que acabo de decir, y que, como digo, pues tiene sus orígenes en fórmulas de los años 70. pues adquiere una creciente actualidad en el momento presente, por un lado, por lo que ha aludido Tony, porque pues, eh, lo que dice el Papa pues, tiene que ver con toda esta cuestión. Y la verdad es que yo mañana tengo aquí una conferencia y la he cambiado sobre la marcha, porque la exhortación del Papa me obliga a decir otras cosas, no solamente a hacer intuiciones, sino a hablar de lo que él considera que es programático para la Iglesia y evidentemente en esa, en esa exhortación hay cosas pues, muy parecidas a las que están dichas en este libro, quizá pues, de una manera más directa y más pastoral que las que yo les digo, y segundo lugar esto tiene que ver con lo que estamos padeciendo en este momento los ciudadanos de, de los países ricos, de, de europeos ¿no? ¿y qué estamos padeciendo? una crisis financiera económica que genera víctimas es decir, ¿qué está pasando? Hace más, de, hace más de 30 años, Ignacio Yacuría solía recorrer España diciendo aquello de que el modelo de vida nuestro no era universalizable. Y que por lo tanto había que ir a lo que él llamaba una cultura de la pobreza, una civilización de la pobreza. Nosotros le aplaudimos, pero no le creímos. Entre otras cosas porque la palabra de Ignacio y la Curía casi nada cambió en nuestras propias vidas. O las vidas de la mayoría de los que le escuchaban. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con la crisis? Pues que ahora nos estamos dando cuenta que no es universalizable. Y que hay sectores de las clases medias europeas que se están mundializando Es decir, que la emergencia de otras, de otras en otras sociedades, en otros países de grupos que quieren participar de la tarta, del bienestar, hace que gente de Europa, españoles, catalanes, vascos, europeos, tengan que trabajar con sueldos del tercer mundo, con seguridades laborales del tercer mundo, sanidad del tercer mundo, educación del tercer mundo, jubilaciones del tercer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, es así. Es así. Y todo esto ocurre y no me quiero... De tener, aunque tengo aquí algunos datos, mientras lo que crece, en plena crisis, lo que crece en el Estado español es la desigualdad. Y además está previsto que va a crecer la desigualdad, que lo que van a crecer los ricos, lo que van a crecer los superricos en, Europa, en España, está cuantificado. ¿eh? No voy a entrar en esos datos para nada. No las... Bien, y por lo tanto, esto hace, de... a mí me parece que eso hace que este que esta reflexión o que este intento de, de pensar la teología desde la perspectiva de la injusticia, pues tenga una, una actualidad probablemente dramática, pero una actualidad. Y por lo tanto, lo que yo he hecho pues, es tratar de, del libro pues, de, recu de, de, reco de recobrar, de recuperar pues, la más antigua tradición, primero y luego cristiana de Dios y descubrir cómo Dios irrumpe la historia como bueno, en primer lugar en la historia de la tradición judía irrumpe la historia como buena noticia para quién para unos esclavos para unos esclavos no para los no para los sabios de Egipto o de Israel sino para los esclavos y luego como a lo largo cuando y cuando das cuando cuando Moisés le pregunta cómo cuál es su nombre cuál es su identidad le da una respuesta que solo se puede clarificar, solo puede clarificar la identidad de Dios a lo largo del camino, del recorrido histórico de aquel pueblo. Y es el pueblo el que tendrá que ir poniéndole nombre a ese Dios que les acompaña. Ese Dios pues, será el Dios de la paz, ese Dios será el Dios defensor de, la, de los pobres, el Dios de la justicia, etc. Hasta desembocar esa tradición profética de desembocar en Jesús con esa experiencia de que Dios es padre, y de que, es, que, es, que Dios es padre en un mundo también, en aquel mundo, atravesado por la injusticia, y por lo tanto es un Dios que llega también como buena noticia para los pobres, etc. Eso es lo que he intentado explicar fundamentalmente en la parte más dedicada a Dios y a Jesucristo en, en el libro. A continuación me he referido a la Iglesia como sacramento de fraternidad en el mundo, si, si la Iglesia quiere ser eso que dice el Concilio Vaticano II, el Alumen Gentium, en el número uno, ser signo eficaz de comunión o de fraternidad en un mundo entre hombres y mujeres, entre los hombres y las mujeres, en un mundo escindido con la injusticia, dividido. Y quiere ser al mismo tiempo signo eficaz de comunión y, de, y en ese sentido de filiación con Dios, pues esa Iglesia tiene que tomar partido por, por, la, por la construcción de, de la fraternidad y eso lo tiene que hacer en el mundo, en este mundo en el que vivimos, en este mundo que, que, que se ha convertido en un gran campo de concentración, por decir a Etielis, donde hay tantos corredores de la muerte, donde tanta y tanta gente pues, muere como población sobrante. ¿no? Bueno, esto es lo que he intentado hacer y luego llevar esto al compromiso cristiano, que como voy a decir, en ese. Y he utilizado un título que me lo sugirió José Ignacio, que me parece que responde al, al ejercicio del pensamiento teológico tal y como nosotros lo concebimos. ¿no? El, esta propuesta teológica es el resultado de pensar la fe arrodillado ante Dios presente en las víctimas de la injusticia interhumana. Es decir, arrodillado ante los vitarios de Cristo. Ellos son los que representan a Cristo. Tuve hambre, pediste de comer, fui forastero, extranjero y me hospedaste, ¿no? y, y algo que todavía dijo el domingo pasado en misa. Pero mi ¿no? A propósito de Cristo Rey, del crucificado, del crucificado, San Lucas. Los subsaharianos que mueren desgarrados en las cuchillas de Ceuta y Melilla son los vicarios de Cristo. Allí es donde está sangrando el Cristo. Y por lo tanto, donde está presente Cristo es en esas vallas y no en el ministerio del interior. Aunque el ministro vaya todos los días a misa y sea católico ferviente, no allí, sino en las vallas. En las vallas. Allí está. Y allí es donde hay que arrodillarse. Allí es donde hay que arrodillarse. Y no se puede pensar en el Dios que se reveló en Jesús crucificado sin dejarse afectar por ese dolor y esas heridas. No se puede pensar. Sin profanar la fe en ese Dios. Y por lo tanto, pues es el intento de pensar arrodillado ante ese Dios presente a las víctimas de la injusticia humana y también de pensar indignado con Dios a causa de los estragos humanos producidos por la injusticia. La violencia, la intolerancia y la indiferencia, que es una fórmula que a mí me gusta usar. Las víctimas son víctimas de la injusticia, también de la violencia, pero también de la intolerancia y de la indiferencia, ¿no? Eso, la globalización de la indiferencia de la que habla el Papa. Indignados, pues indignado es, pues hoy lo dice en esa exhortación el Papa, indignado porque este, el Papa está indignado, porque Porque le parece insoportable que no sea noticia el que un niño se muera de hambre en el mundo y si sea noticia el que ha bajado la bolsa. Me parece indigno? Le parece. Y a mí también parece. me parece indigno. Y me parece indigno, no de la noticia, de los seres humanos que estamos más interesados por lo segundo que por lo primero, que nos moviliza más lo segundo que lo primero. Bien, esa manera de pensar la teología pues responde a algo que me impresionó, a que me, a una impertinencia de Kierkegaard que me impresionó pues, hace muchos años cuando la leí por primera vez, cuando dice que es un profesor de teología, es uno que es profesor porque otro ha sido crucificado. Y desde entonces a mí siempre me acompañan estas preguntas inquietantes y tengo que reconocer que cristianismo y justicia pues me ha las ha provocado constantemente. ¿Qué le duele a la teología? ¿Qué nos moviliza a los teólogos? ¿Qué moviliza nuestro pensamiento? Lo último que se ha escrito en Cambridge o en Oxford sobre el término asingitos, y uno no puede decir nada mientras no lea el último artículo en alemán sobre esta cuestión, esto es lo que nos mueve, nos mueve a los teólogos. ¿Qué nos, inquieta? ¿Qué nos inquieta? ¿Cómo pensar la fe en Jesús de Nazaret el justo de Dios crucificado sin dejarse interrumpir por los llantos inaudibles de los que nada esperan ya de nadie. O dicho con fórmulas clásicas. ¿Cómo hablar de Dios después de Auschwitz? ¿O cómo hablar de Dios en contemporaneidad pues, con tantos campos de exterminio como hay en nuestro mundo? en este mundo nuestro? Y por eso, pues este intento o esta teología... Ha intentado, pues, este esfuerzo teológico, pues intenta pensar bajo la mirada de, de los pobres. No bajo la mirada del incrédulo, que fue el primer libro de teología que yo leí en mi vida, el libro de Levi, sino mirar bajo la mirada de los pobres. Y, y mirar y pensar sobre la mirada de los pobres, ¿para qué? Pues pensar bien para hacer bien hacer el bien, y hacer el bien para pensar bien, esto me parece fundamental, y esto pues me recuerda siempre aquello de de ti y él, y les un aquello de ayudar a Dios, tanto como sea posible a que a salir de su descrédito de ese descrédito en el que le coloca la injusticia ¿no? y otra fórmula que a mí me, me, siempre me, me, me inquieta, hay un autor de la Cábala, Cábala Judía ¿Qué hace decir a Dios dirigiéndose a sus fieles? Si vosotros deis testimonio de mí, yo seré Dios. De lo contrario, no. Si vosotros deis testimonio de mí, Dios de la justicia, yo seré Dios. De lo contrario, no seré algo virtual. Algo virtual. Y en lo tocante a esta cuestión, pues, los cristianos, las cristianas, y esta es la última parte de, de mi reflexión del libro, pues, con una fórmula que a mí me gusta, somos las manos largas de Dios. Dios, por medio de su Espíritu, actúa en el corazón de los hombres y de las mujeres para hacernos seres escéntricos, hombres y mujeres para los demás, dadores de vida, ¿Eh? esa fórmula que utilizamos para hablar de la dignidad del Espíritu, el Espíritu Señor y dador de vida. Bueno, pues, tiene los, los hombres y mujeres que si estamos habitados por el Espíritu? ¿Qué somos? Dadores de vida. No hay nada más espiritual que dar vida. No hay nada más espiritual. Nada, no hay nada que sea más del Espíritu de Dios que dar vida. ¿no? Y dar vida en este mundo, en esta sociedad, pues es convertirse en las manos largas de Dios. Si nosotros no damos de comer, Dios no la da de comer. Si nosotros no acariciamos, Dios no acaricia. Si Dios, nosotros no acompañamos, Dios no acompaña. Si nosotros no curamos, Dios no cura. Esa, esa esta es la cuestión. Y esa es nuestra responsabilidad. Y termino, porque no quiero hablarme mucho más. Esta teología es un discurso segundo que dice Gustavo. Es decir, existe una teología al servicio de la fe y de la justicia porque ha habido y hay vidas, biografías historias intempestivas de lucha a favor de la justicia y de solidaridad con las víctimas en este mundo y en esta iglesia y en esta sociedad. Nosotros, los teólogos, nos debemos a esas historias. Nosotros tratamos de acompañarlas. Tratamos de elevar esas narraciones pues, al nivel del concepto, de la categoría. Pero sin esas historias que son los testigos, las testigos de Jesús de Nazaret, el justo de Dios, esta teología no sería posible. Y por eso, este, este, este libro lo que proclama es que existen vidas evangélicas de hombres y mujeres que han escrito al precio de su propia sangre el quinto evangelio. El servicio a la fe y a la justicia paga un precio en esta sociedad injusta donde evidentemente los, el poder del ídolo que es el dinero pues no permite que le arranquen sus beneficios y por eso pues tendré que decir que después de la congregación 32 si no me equivoco ha habido 92 o 90 y tantos jesuitas muertos víctimas esa lucha por el servicio a la fe y a la justicia. Y cientos de cristianos y de cristianas de toda condición y de no cristianos que han intentado luchar por la justicia y han sido víctimas de ese compromiso y de esa lucha. ¿no? A esa gente, a todas esas vidas que, como digo, han escrito un quinto evangelio y que han sido los brazos largos más generosos de Dios en la historia, a ellos les, les debemos, los teólogos que intentamos pensar desde la injusticia, les debemos nuestro pensamiento, ellos son el discurso primero, ellos son los que acreditan a Dios en este mundo, ellos son sus testigos, ellos son los que convierten a Dios en alguien real en esta historia. Esos son los que predican con sus vidas que Dios está vivo incluso en un tiempo como el nuestro. Y eso es lo que, bueno, pues yo a eso he intentado servir con este libro. Y termino. Es verdad que el trabajo por la justicia o el compromiso por la justicia, por la solidaridad, pues trae consigo pues, penas o cruces. Pero, y me vais a permitir que vuelva a citar la exhortación del Papa, pero entre los hombres y mujeres que luchan por la justicia, yo he encontrado siempre gente feliz y siempre gente alegre. Yo siempre he encontrado, entre la gente sencilla, entre la gente que trabaja en lugares muchas veces extremos, He encontrado gente mucho menos aburrida que nosotros en estas sociedades satisfechas. ¿Y por qué ocurre eso? Pues ellos viven una experiencia, y decía el Papa que hay muchos cristianos que vivimos una cuaresma sin Pascua. Ellos viven la experiencia de que el crucificado ha resucitado. Ellos viven la experiencia de que caminan por el mundo, tratando de... Vivir con lealtad a ese Dios de la justicia y de practicar la ternura y la solidaridad en muy buena compañía. En la compañía de Dios, en la compañía del Espíritu de Jesús. Y que esa experiencia es una fuente de alegría y de gozo para sus vidas, aunque no sea la alegría y el gozo que, de una manera, a mi modo de ver, pues, ineficaz, propone la sociedad de consumo en la que vivimos. Y por eso he dedicado el último punto de este libro al tema de la felicidad y de la alegría, aunque yo sé que lo hemos dicho muchas veces aquí en Cristianismo Rusita, que ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar un poquito más entre nosotros para vincular la fe y la justicia también al tema de la, de la felicidad o de de la alegría que me parece una cuestión pues importante. Bueno, pues esto es lo que hemos pretendido hacer en este libro, en donde todas estas páginas pues se recogen mejor estas ideas que acabo de exponeros y nada más muchas gracias por vuestra presencia.